Gracias, amado, los muchachos acá en el canal y toda la gente que está con nosotros. Quiero de entrada, esto no es el, el, el comentario eh, que precisamente quería presentar acá, pero a raíz de lo que vi hace unos minutos de un periódico a nivel nacional, un periódico de renombre, no estamos hablando de una página de algún creador por ahí. Las formas hay que cuidarla. El profesionalismo, la imagen, muchachos, de que la tengan me la ponen en pantalla. El profesionalismo hay que mantenerlo, más allá de ese impacto o, o rating que se busca y que presiona a los medios a través de las redes, no, no mi amor, la del avión, eh, de, ese, de, de ese sensacionalismo que se busca eh, lograr a través de los medios digitales, la imagen. hay cosas que no se pueden tocar, hay dolor que no se puede tocar, hay informaciones o noticias que no se deben de manejar, ya sea a través de caricaturas, porque la imagen manda una información, manda un mensaje y se interpreta de una manera distinta para cada, que, para cada persona que la vea. A raíz de lo acontecido de este trágico accidente donde es pierden la le vida le nueve ciudadanos, esta imagen que sube el Caribe, que me dice Amado, no sabía que ya en Twitter está replicando, uh -huh. la sube a sus medios con la imagen de Gonzalo Castillo, recordemos, este señor es se candidato, eh, llamado Penco por el mismo expresidente Danilo Medina, que tiene una aerolínea, el Idonza, donde hay un accidente trágico que pierde la vida una familia completa y más ciudadanos. Otro acontecimiento, un aterrizaje de emergencia que debió detener. Esto es, si se quiere, normal. Porque es con aviones. O sea, una flotilla. Es con, esa es una flotilla de aviones que puede fallar en cualquier momento, independientemente de si sea el idoso o si se sea totalmente Gonzalo. Totalmente desacuerdo con Entonces, el periódico. muy que fuera eso. de contexto, muy fuera de lugar... Hay familias que han sido afectadas en este momento. Todo Estamos no hablando, se puede politizar ni señores, se puede llevar. La vida política de él y lo que es la empresa el que Caribe, ha... me dice Amado que en Twitter está no, ya mira, tomando tendencia. La, Vamos a ponerlo ahí. Tuit tuit en Amado en perdomo, ahí se fueron de boca. Hay Entonces, un Twitter en Nacer Perdomo que ha sido replicado mire. por varias gente. Ponga la imagen que yo mandé, por favor. Vamos a verla más esa... allá de la vida política y, y mal manejada que haya sí, podido sí, eh, tener Gonzalo no podemos ligar una cosa eh, esto Hay es que una tener... empresa privada es una empresa internacional y que, ha dado que un un servicio. mueve sí, que da o un, está servicio. Dando, está vendo un servicio mira cuánta gente y, y que aparecieron no que iban servicio, a volar en el mismo avión y no días cualquier después. servicio señores estamos hablando de aerolíneas la reputación en ese sentido en cómo nos puede Ay, afectar y obvia, que medios de asuman de no, que no. tenga la imagen que Amado mandó y que medios a nivel nacional de este nivel asuman de manera eh, de, de relajo, sarcástica en este punto, donde hay luto, donde hay idea. dolor, donde hay una imagen empresarial dice, internacional. Dice Nacer, perdón, con el uh -huh. perdón Carolina, sí, esa caricatura es una señal preocupante sobre la verdadera naturaleza del espíritu que impulsa a algunos. Y entonces Kelvin Espinal le responde una bajeza y creen que solo es al dueño de la empresa que le hacen daño. Luego, Aldo Short, indignante, fuera de lugar, tiempo, empatía y sentido común. Sí, no, hay, no hay sentido que, común. ¿eh? Yo pienso no que el periódico hecho. debiera de pedir de excusa no solamente a la empresa y a su propietario, sino también a los familiares de las víctimas de ese accidente aéreo. La entidad puede accionar en contra de la, de la del periódico. Muchachos, la, es la fotografía un abuso. tiene un Una alto valor visto. comunicacional. Como lo vea. que decíamos cuando tú presentaste la imagen, eh, temprano, o sea, una imagen te manda mensajes, claro. te manda información. Y que nosotros, tanto Carolina, yo, yo no he sido eh, suave con el PENCO en su vida política. Y dije, cuando sucedió esto, lo menos que puede suceder de los dominicanos es solidaridad con la gente que, pas que le pasó y que perdió a sus seres queridos, como con la empresa. Entonces, ante todo esto... Eh, hay que mantener la cordura, hay que mantener la forma, hay que tener tacto, hay que tener sí, profesionalismo, sentido común. sentido común. O sea, en este caso en específico, señores, no se trata de Gonzalo Castillo. Él es el dueño, independientemente de cómo haya adquirido toda esta flotilla de aviones y demás. O sea, eso es su vida política. Ahora, nosotros estamos ante una empresa, ante una aerolínea, ante una imagen internacional en lo que respecta a los vuelos y la confianza sí. que se le puede transferir al país a través de esta empresa y de los aeropuertos que tenemos en la República Dominicana y de las familias que han sido afectadas por este incidente y por el temor que tiene mucha gente hasta de tomar un vuelo en esa misma aerolínea que es usada básicamente por gente eh, de alto nivel adquisitivo, Artistas, empresarios, porque son básicamente vuelos privados No son vuelos comerciales, como ir a Santiago a la capital, Puerto Plata blah, blah. Entonces, ante todo esto, por Dios eh, Creo que sería muy válido que esta gente del Caribe eh, Emitan, wow. emitan una, un mensaje, un comunicado de disculpa De respeto a la familia de los afectados Y ante toda la gente que ha estado consternada por este tema Cuando yo vi esta imagen, señores, me impactó Y por eso inmediatamente quise tocarlo eh, y, y ya veo que está tomando auge porque estamos hablando de medios de importancia. Y a ese mismo nivel deben de manejarse. No dejarse presionar, no dejarse presionar por, por, por esa, por, por esa eh, presión de viralizarse mira, en, a nivel de redes. Uno de los mejores caricaturistas de este país, Mercader, es el, es el autor de la ¿Quién es? Mercader. Ah, Pero le faltó el tacto. Wow. De los mejores caricaturistas A cualquiera se le va. Claro. A cualquiera se le va. No, y lo malo de todo es que han politizado el hecho porque o sea. dice penco. Tú sabes ¿Es que. Claro. Línea aérea, Fuera la de línea ahora es pen, la línea aérea. a la línea aérea es penco en esa caricatura. Sí. Y el penco, ¿quién era? El candidato. Y tiene la enseña del penco imagen? Sí, sí, eh, no. Pongan pongan sea, está pasado, pasado, pasado. Y, y pero y peor es el director que dejó que se. ¿Tú sabes qué sucede? Que. Que en paz descanse el brillante Harold Priego, que nos acostumbró a las caricaturas más famosas. Se ha perdido esa, esa objetividad con que Harold Priego hacía la caricatura en el diario libre. ¿La recuerdan? Boquechivo. Boquechivo. Bueno, hay un texto completo de Boque Chivo. Señores, pero el, el Chivo es un, es un animal es, que ha sido muy imagen. vilipendiado. Sí, Cuquín, tú no has visto sí, lo de sí. Cuquín. Mire, muchachos, no me digan si que no vean el un, de Un examen, sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no, Amados, por, sí, sí, por favor. Entonces, mira, quiero eh, para cerrar el comentario, Francis me manda eh, mi amigo ¿Vale, es Frederick es, esta imagen me dice el eh, de Vinicio. Chivo, especialista. El eh, Chamito, dice abogados del Estado, eso es un twit. Un tuit dice abogados del Estado y Ministerio Público deben pedir administración judicial a Elidonza. Medidas conservatorias pres eh, eh, preservan la empresa y el valor que pueda tener. Deberá pasar el Estado como parte de lo que se llevó a Gonzalo en expediente de corrupción. Esto sería interesante de analizar en el sentido de que el contexto, eh, Frederick, eh, en que yo planteo, este es del punto de vista del medio de un medio periodístico, eh, Vinicio como político eh, podría quedarle, aún esté tal vez fuera de lugar, pero es un político y crea y, y su posición es de, de, no, de fue ataque, en el de contexto enfrentar. En de la denuncia que hizo el familiar, que también la vimos un poco eh, eh, temporánea o muy apresurada, fue ahí eh, pero eh, a, a él no le luce, Ministerio a Vinicito no le luce, está saltando con cosas que no tan fundamentadas. Por él, como... No, por eso es la mi investigación. Porque es un mi, ente influyente. Mi enfoque es básicamente en el medio y en el respeto que se debe de tener como periodistas. Señores, no nos dejemos llevar por la euforia de las redes del momento y de ese deseo de viralización. Esto nos hace cometer errores muy desacertados es de sabio pedir disculpa y eh, cuando hay gente afectada cuando hay pérdidas humanas no se puede estar inventando con caricaturas a ese nivel hay que manejarse un poquito y ante todo esto eh, ya no sé si está en los chats muchachos para cerrar quiero eh, pasar unas imágenes de un accidente lo podemos pasar en la tablet okay. eh, estas personas señores se salvaron en buen dominicano de tablitas esta guagua se se fue sí al precipicio eh, gracias abajo, a Dios. <ríe> no hubieron afectados, bueno no, no haya hubo pasado pérdidas humanas. Se fue abajo. Me dice mi amigo Hilario, me él me dice, fue él mismo, ¿qué pasó eso? No, no, no, no, no, no. Hilario de allá del dealer me dice él que esto en, en Malmeto. ¿Pero será que él se, se equivocó el corrector? En la comunidad de Malmeto será pal. Pal mal, pal. mal. Yo le pero estuve hay preguntando. Entonces Malmoro también hay otro. le vio ajá, le estaba preguntando, pero gracias a Dios señores, hay que cuidarse mucho, los accidentes están a la hora del día. Muchas gracias muchachos.